14 horas 27 minutos, estamos en la tarde del Magazine, estamos en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde, haciendo de tu tarde la mejor tarde de tu vida. ¡Qué suerte que está la licenciada Carmen Sotelo acá con nosotros en Hechos Reales! Porque tengo algo personal que me pasó que es para terapia. Es para sesión de terapia. Hola, Carmen. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegra verte, me alegra mucho. Carmen, estoy para, para el diván, ¿eh? Te cuento. No me digas. Así es. Pero bueno, tiene que ver con este tema, ¿no? De hoy, del la... audio baja la autoestima o alta la autoestima o despreocupada, despistada o muchas cosas a la vez que quizás se relaciona ¿vos podés creer que yo anulé mi vida un año? hoy voy a renovar el registro y digo le discuto a la persona me dice eh, me pone 56 le digo no, yo cumplí, acabo de cumplir 55 no, lo saca automáticamente, tenés 56, y le digo, no, yo acabo de cumplir 55, tengo 56, después salí de ahí porfiada, y e hice los números, tengo 56, no cumplí 55, cumplí 56, es decir, que todo ese año, pobre 55, Nunca lo festejé porque yo en febrero <risa> tengo 54. Salté, salté el número 55. Esto te juro, Carmen, que me, o oh, encima uno de los mejores años de mi vida, con un montón de logros lindos. Es decir, no tengo algo para, es para terapia. ¿Cómo puede ser que uno se despreocupe de la edad? <risa> Sí, puede ser que uno se despreocupe la, de la edad también puede pasar que durante este año no tuviste que hacer ningún trámite claro <risa> vos decís que es tan simple como eso <risa> <risa> que nadie no, no, no había re... en los hechos reales Claro. Ahora, vos querés Podemos pensar en algunas otras cosas. Ajá. ¿Qué pasó con vos durante este año que estabas tan ocupada con otras cosas que te olvidaste de vos misma? Ajá, por eso digo, baja esto de estima, alta auto autoestima, esto de relacionar de repente, decir, bueno, choqueante no acordarse la edad de uno y sí acordarse la de todos los demás, porque todo lo que está alrededor, uno recuerda todo, pero no su propia edad. Es decir, hace como un, eh, un semáforo, ¿no? Es decir, tac, ¿qué es lo que, que está pasando? Pero esto es baja eh, autoestima o alta autoestima, Carmen. No es ni baja ni alta autoestima. Esto tiene que ver con tu preocupación por la, los demás, que dejas de preocuparte por vos misma. De preocuparte no solo por la preocupación, sino esta cuestión de ocuparte. Porque de alguna manera eh, tenías que ir a renovar el registro. Seguramente... Tendrías que haber hecho algún trámite que no hiciste, alguna reunión a la que no fuiste. <risa> eh, y no tiene que ver tanto con la autoestima, sino porque pasan varias cosas. Eh, una, que como vos dijiste, tomando lo que vos decís, eh, porque tenemos que tomar el discurso de cada uno. Vos sabés que no hay reglas universales. Tomando lo que vos decís, estabas tan bien, te sentías tan bien con todo lo que estabas haciendo. Y pensalo y te vas a dar cuenta de todas las cosas que hiciste en ese año pero en ningún momento sentiste el peso de esas cosas. Entonces, ni siquiera te pusiste a pensar en tu edad, en tus actividades en cuanto a qué tenías que hacer para vos misma, ¿no? Tal cual. Bueno, esto es, eh, por eso digo, es para, para un análisis o no, porque realmente hay otras cosas que pesan más, pues no todo en la vida vamos a decir, ay, ¿qué pasa con esta actitud o con esto? Y, y necesitamos profundizar, porque también pasan otras cosas. Eh, es, pa es llamativo, llama la atención, pero la vida este, continúa. Solo que yo anulé el 55, el año 55, eh, no le di el honor que merecía. Así que voy a vivir 55 este año y 56. Voy a, voy a repartir el cariño para esos dos. Pero esto, ¿no? De la autoestima, volviendo a la autoestima, la necesidad de decir, bueno, nos despreocupamos de la edad o nos ocupamos de la edad, ¿no? Esta necesidad de decir, los años me pesan, eh, uh, ya pasé los 50 o ya estoy adulta o más grande eh, y hacer esa cuenta que se hacía cuando era chico, ¿cuánto te queda? todo eso que remueve mucho y que afecta a determinadas personas terminando quizás en una depresión Sí, eh, como vos decís eh, eh, se puede terminar en una depresión y también es cierto lo que hablábamos antes que eh, se podemos profundizar, pero los hechos reales, como vos decías suceden las, eh, las soluciones por lo inmediato tienen que estar cuando eso está equilibrado es cuando entramos a eh, profundizar y ahí el tema de la autoestima tiene que ver con sentir que uno puede sentir que eh, eh, es importante y también hablábamos la vez pasada en el tema de cómo se van desarrollando los eh, niños, en las familias, en los entornos, y cuánto eh, le suministramos de eh, autoestima eh, en cuanto a decir que pueden, en cuanto no que pueden todo, porque si no pasa a ser algo que eh, el todopoderoso que después se quieren convertir en ese todopoderoso. Pero sí, eh, en general, las familias tienen la costumbre de marcar lo que está mal, lo que esté, los errores, eh, como si lo único fuera eh, los errores que se hace el niño o el adolescente en la vida. Y la verdad que no, hay cosas buenas, hay errores, hay posibilidades de solucionarlos, eh, digamos, eh, pero también es bueno marcar lo que se hace bien, lo que eh, está de acorde a lo esperado de alguna manera, ¿no? Uh -huh. El... No sé se entiende. Sí, sí, se entiende perfectamente. El día del de, martes fue el día internacional del bullying, uno de los temas que nosotros venimos hablando eh, muchísimo. Y esto que vos estás tocando, ¿no? Eh, eh, algo que entra en el, en el núcleo familiar, porque yo creo que la autoestima eh, pasa por el núcleo familiar, como vos decís. Eh, esto de qué manera se reta, de qué manera se se habla con los hijos o con, o con el marido o con eh, o, o con un integrante de la familia. Entonces, esto como que tiene que ver para que después esta falta de, de autoestima elevada hace que lo que venga de afuera, externo, afecte más, tanto sea a una criatura como como una adolescente y también como una persona adulta, porque hay mucho de esto en los adultos también. Sí, hay mucho de eso en los adultos y hay mucho de eso en los adultos mayores. Tal cual, a eso me o refería, sea, sí, sí. Tenemos en las dos puntas, ¿no?, en, en los niños o los adolescentes, incluso, y los adultos mayores. Y ahí sí eh, eh, tiene un peso muy importante los entornos. Y en los niños, como siempre decimos por el tema del desarrollo, cómo se va llevando en la familia, pero no solamente los padres, o los abuelos con esos niños, sino también cómo se llevan entre ellos y cómo se llevan con el resto del grupo. Porque eh, si en una reunión de amigos, los abuelos eh, están reunidos y empiezan a ver, eh, cómo decirte, mal, no maltrato, pero sí desavenencias. Eh, realmente eh, no importa que no sea referido directamente a ellos o que empiecen a hablar mal de otra persona o que empiecen a criticar porque está muy petizo porque está muy gordo está muy flaco este, eh, no estudió lo no estudia lo suficiente entonces Siempre que escuchamos, no estudia lo suficiente o no saca buenas notas, escuchamos, es un tonto. Eh, eso con respecto a los niños. Y los adultos mayores, con respecto a esto, y bueno, no puede nada, no le pidamos nada, no le pidamos que piense, no le pidamos que decida, eh, hagamos todo por él. Y no es así. La participación es importante porque seguramente hay cosas que no pueden hacer, pero también va a haber muchas que sí pueden y por su experiencia muchas veces mejor. Totalmente, totalmente. Eh, siempre digo lo mismo, la cultura eh, en Japón toma je como jefe de familia a adultos mayores y eso habla mucho de la importancia de, de la opinión del adulto mayor. Pero a, a lo que vos venís diciendo, esto también de que las palabras no son inocentes. ¿Cuántas veces decimos, y ya está viejo, y mirá las cosas que haces de viejo? Algo que parece un chiste, hay que tener cuidado, porque esto va como desmereciendo a la persona, se siente como incapaz de poder hacer y cada vez es como que se van cerrando, ¿no? Eh, para adentro y cada vez va haciendo menos cosas y se siente inseguro porque empieza a tener esta baja eh, autoestima que hace que él ya está viejo o ella ya está vieja. Entonces, cuidemos las palabras no solo con los chicos, sino también con los adultos mayores. Esto es para tenerlo desde el núcleo familiar para evitar este tipo de depresiones, ¿no? Sí, y no nos olvidemos que, como vos decís, las palabras no son inocentes. Uh -huh. Las palabras, nosotros somos seres parlantes. Entonces, la palabra significa mucho, aunque los silencios también significan mucho. Mucho, <ríe> mucho tal cual. Eh, esto, bueno, esto es importante porque más allá de lo interno, lo que está pasándole a una persona para tener baja, baja autoestima, también tiene mucho que ver lo externo, lo que está alrededor de esas personas. Siempre, en, esos, en, en casi todos los casos, eh, nosotros podemos profundizar y podemos pensar en lo que está dentro de esa persona, lo que piensa, lo que siente, pero no podemos perder de vista y no podemos no analizar cómo es el entorno y cómo ha sido el entorno. Por ejemplo, un adulto mayor que toda su vida fue independiente, que siempre anduvo solo, que siempre se arregló, que siempre ha tenido, se ha encargado de él y a lo mejor de su familia. Bueno, eh, porque sea un adulto mayor y porque se olvide, a lo mejor un evento o una situación no quiere decir que se haya convertido en tonto. Tal cual. Se olvida, se olvida, una, dos, diez veces o siempre, y es acompañar el olvido, que es parte... De, de esto, no, de la vida, de los años, de un desgaste, es decir, el olvido. Y eso nos habla del adulto mayor, pero nos vamos al niño, el no saber, el hablar de más, el, el estar todo el tiempo como el no entender cuándo se tiene que callar, cuándo tiene que hablar. Y esto no es que es un tonto, es parte de la niñez, como lo otro es parte de el adultez, pero también el adolescente, adolescencia que duele, que esto siempre decimos, y acá está como más remarcado en la adolescencia eh, la autoestima, ¿no? Porque yo veo muchos chicos o son muy para arriba o muy para abajo. No hay como un punto medio, ¿no? Eh, no hablo por, por las dudas, se eh, pasa, es decir, que vos ves en los chats que que quizás no habla, pero no es que no habla porque no quiere y es así, se pone la etiqueta, no hablo porque soy así. No, no habla por, por vergüenza, por timidez, por no ser coherente con lo que puede llegar a decir, no saber, eso es baja autoestima, no, no tener seguridad en, en su palabra, en lo que opina. Esto lo vemos eh, muchos en los adolescentes y ahí, se des, como que se desencadenan un montón de cosas, Carmen. Sí, eh, lo que pasa es que en la adolescencia eh, duele, pero también está esta cuestión de la rebeldía. Claro. Eh, el eh, adolescente no es fácil, no es eh, eh, eh, eh, criar un niñito y se convierte en adolescente y todo sigue igual. No, eh, es complicado. Eh, pero una de las cosas que vos decís que es muy importante es esta cosa de eh, que hablábamos antes también. Eh, cuando decimos que todo está bien cuando son niños, lo que decimos es que el adolescente en general va a ser todopoderoso. Entonces, puede tener dos caminos, o no habla, como decís vos, o habla demasiado y no se sabe en ese momento los que lo rodean, no saben cómo manejarlo. Eso puede pasar, pero eso eh, el adolescente... Tiene que ver con la familia y el entorno, vuelvo a decir, Todo. no se llega a la adolescencia así como así. Tal cual. Bueno, la verdad que más que interesante este tema y da, da lata para más, ¿eh? <ríe> da lata para más. A, por... <ríe> a nosotros siempre nos dan lata para más. Tal cual, <ríe> tal cual. Bueno, porque se vienen un montón estos de preguntas. Y, bueno, esta aceptación, la aceptación de lo que soy, de lo que tengo, de lo que eh, expreso, de cómo me... La aceptación en general. Yo en mi ámbito de trabajo, yo en mi ámbito con amigos, yo en mi ámbito familiar, esto es aceptarme en cada uno de mis lugares, de mis sitios, de lo que me pone la vida, ¿no? Y esto es fundamental para llevar adelante la autoestima. Esta carita la dio Dios a mamá o papá, pero es esta carita y es mi carita, ¿no? Eh, y aceptar cada arruga, aceptar cada, cada paso del, del tiempo, aceptar un sobrepeso, que no quiere decir quedarse en él, quiere decir, bueno, accionar mientras que sea para bien, pero no irse a los extremos cuando vamos perdiendo identidad, que esto es sobre la cirugía que hablábamos la otra vez, ¿no? Tal cual. Eso, eh, eh, y siempre vamos a tratar de eh, apuntar, digamos, o de hacer camino hacia el equilibrio. Ni todo para arriba, ni todo para abajo. Siempre hay un término medio. Busquemos ese término medio Busquemos esa pequeña solución que a lo mejor no es solucionar todo en la vida, pero sí es solucionar este primer paso. Vayamos paso por paso. Ya está, lo dijo la licenciada Carmen Sotelo. Así que escúchala y hazle caso, porque la vida te va a sonreír de otra manera. Gracias, Carmen. Gracias. Lindo final. Nos vemos. La semana que viene y saludos para todos. Gracias, nos vemos. Así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del magazine. ¿Te lo dijo? ¿Lo tomaste? Bueno, aplícalo. Ya venimos.